La gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo les hiciste sentir. Maya Angelou En el programa de hoy, stop. Ne experiencia. Cine en la ciudad de los rascacielos, stop. Navarro en el estado de Nueva York, stop. Esta es la historia de un sueño americano, stop. Lo nuestro. Sabicas y flamenco on fire, stop. Gitano y maestro guitarrista, stop. Legado y mito para Pamplona, stop. ¿Sabías que...? Emprendimiento y talento. Stop. Vivero de empresas. Stop. ZEIN, el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra. Stop. Con N de Navarra. Fui sobre Navarra. Stop. Golosos premios. Stop. Participa en nuestras redes sociales. Stop. Nexperiencias. Nexperienciac. La historia de John Lizarraga es la de un sueño hecho realidad. El sueño de lograr trabajar en la ciudad que nunca duerme y conseguir hacerse un hueco profesionalmente en esta jungla de cristal. Tras siete años trabajando como Coordinador de Ayudas al Cine en la Oficina de Desarrollo Económico del Estado de Nueva York, este pamplonés, que no ha perdido su vínculo con Navarra, nos habla de su experiencia. Vámonos hasta Nueva York. Eh, John Lizarraga, coordinador de Ayudas al Cine en eh, la capital del mundo, en Nueva York, desde 2014. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Cuéntanos tu experiencia. Conocí a mi pareja en, en Londres, es eh, de Estados Unidos, y pues cuando él se tuvo que volver a Estados Unidos, yo me, me vine con él, nos vinimos juntos a Nueva York, y los primeros dos años, pues entre visados, inmigración, tal, eh, pues es un proceso bastante largo y, y luego en 2014 fue cuando ya empecé a, a trabajar en el tema de los incentivos fiscales a la producción de cine y, y televisión. Es muy interesante el tema de la producción de cine y televisión. Lo bueno que tiene este puesto en, en el que estoy es que nos da una visión de conjunto de toda la industria en Nueva York porque todas las producciones pasan por nuestra oficina entonces es, es, es muy interesante poder ver eso, ¿no? poder ver eh, la industria a, a vista de pájaro. Uh -huh. El tema de los incentivos fiscales es un poco menos interesante, ¿no? pero también nos, nos, nos permite eh, echar un ojo a todas las, bueno, to, todos los, los recovecos de la producción. ¿no? Lo, lo, lo que se gastan aquí, lo que se gastan allá, qué están haciendo, dónde lo están haciendo, es interesante. Yo creo que Navarra, igual que Nueva York, igual que muchas otras regiones, han, han identificado la industria de la producción audiovisual como una industria estratégica. Um, y es una industria que tiene muchísima movilidad, eh, que puede estar basada en cualquier sitio, ¿no? una producción puede ir donde necesite ir, por lo que los incentivos fiscales son muy, muy importantes a la hora de atraer la producción. Y es una industria que mueve mucho dinero y genera muchísimo empleo. Entonces, yo creo que Navarra ha hecho muy bien en identificar esta industria como una industria estratégica. Y, y yo creo que, y espero que se entienda la importancia no solamente de atraer alguna que otra producción, sino la importancia de crear una industria, ¿no? de crear la infraestructura, de crear eh, puestos de trabajo, de crear oportunidades de educación para que esto no sea algo pasajero, sino que se cree una industria sólida y estable. Y eso es lo que se, lo que se ha hecho en Nueva York y lo que parece que se está haciendo en Navarra. Sí, parece que, que volver va a ser más sencillo, pero una vez que, que llevas un tiempo viviendo en el extranjero empiezas a atarte, ¿no? empiezas a, a echar cabos y es, es difícil, pero sí, me gustaría volver. No sé si tengo mucha prisa en volver, pero sé que antes o después eh, me gustaría volver a Pamplona, sí, sí, he eh, hecho en falta ese estilo de vida. Lo nuestro. Gurea. El guitarrista Agustín Castellón Campos fue uno de los más grandes maestros de la guitarra flamenca. Gitano y artista desde la cuna, nació en Pamplona, pero se curtió como guitarrista flamenco en espectáculos por toda la geografía española. Su leyenda le ha sobrevivido y su legado sigue latiendo en el alma de la capital navarra, materializada desde hace ya cuatro años en el festival Flamenco on Fire, que sigue las huellas del maestro Sabicas. El legado de Sabicas es eh, fundamental y básico para entender eh, el flamenco y, especialmente, la guitarra actual. Fue maestro de Paco de Lucía, de Manolo Sanlúcar y de Víctor Monge Serranito. Y, y a través de su técnica y a través de la difusión que hizo de toda su obra en Estados Unidos, también eh, internacionalizó todo el flamenco y es un personaje universal que creo que está a la altura de, de, de Sarasate, de Gallarre y, y que merece, evidentemente, que todos uh, recuperemos su nombre y su obra. Nosotros, nosotros uh, lo que intentamos es trabajar todos los años para hacer ediciones uh, que traigan a Navarra pues toda la diversidad uh, que hay dentro del mundo del flamenco y, y la valoración no, no puede ser más positiva y ello hay que agradecerlo al público a los artistas que vienen siempre a Navarra y también al apoyo institucional. La recepción de expresiones como el flamenco que impregnan de sentimiento eh, las actuaciones y, y, y toda la ciudad, yo creo que ha sido recibida eh, por, por, por todo Navarra de una manera muy, muy positiva, pero, pero evidentemente el éxito del festival es el público. Yo creo que lo importante es Sabicas, lo importante es que se recupere su obra, que se recupere su nombre y si nosotros desde el festival y desde la Fundación Flamenco Fire hemos contribuido mínimamente a esa difusión uh, del nombre de Sabicas pues, pues, pues estamos muy orgullosos pero no es un trabajo exclusivamente nuestro sino que también de, de, de, de toda Navarra. ¿no? Yo creo que, que los artistas son felices cuando vienen, el público cada año está más, digamos, uh, integrado en, en, en el flamenco y yo creo que ya Navarra empieza a, a sentir que el flamenco pues bueno, pues es parte de su día a día, incluso, y lo hemos dicho alguna vez, de alguna manera en el mes de agosto el sur mira al norte en términos de flamenco. ¿Sabías que…? ¿Basene quién? ¿Sabías que ZEIN es la empresa pública del Gobierno de Navarra que nos dedicamos a apoyar el emprendimiento? Nosotros atendemos al año alrededor de unas 200 ideas de negocio o, depende de qué años, hemos llegado hasta 400 incluso 500, de las cuales se convierten en empresas alrededor del 20%. Nosotros además apoyamos todo lo que es el itinerario del emprendimiento, desde apoyo a aquellas personas desde la universidad que tienen proyectos de investigación o proyectos de doctorando, etcétera. Por supuesto atendemos a aquellas personas que ya tienen una idea más o menos eh, bueno, pues definida y se dirigen a nosotros para que les apoyemos y además eh, tenemos viveros en, para justamente albergar a las empresas más innovadoras aquí en Oain que son generalistas, son todo tipo de sectores y luego tenemos en Tudela para aquellas empresas que son agroalimentarias o digitales que acabamos de abrir. Eh, tenemos eh, 50 empresas instaladas de las cuales hay desde digitales, biotecnológicas, salud, agro principalmente, estos son los sectores principales y lo más importante destacar es que sobreviven el 80% a los tres años, que incrementan el, sus puestos de trabajo, su, su empleabilidad, el 38% año a año, y que ya han pasado por aquí más de 250 empresas. Y para contactar con ZEIN, pues lo pueden hacer página web, correos, estamos ahora desarrollando una plataforma también digital para poner en contacto todos los emprendedores por proyectos, por programas de manera transversal y vertical. con N de Navarra. Quiz, nafarroaco, en Erequín. Los participantes entran en el sorteo del lote Yo también soy NEX. Participa y hazte con el tuyo como lo hicieron otros. El CIMA es un centro de investigación médica aplicada asociado a… El Club Atlético Osasuna… Fundado en octubre de 1920, fue fruto de la fusión de dos clubes navarros. La morera, árbol declarado monumento natural en 1991, está situada en… Recuerda que los participantes entran en el sorteo de lote Yo también soy Next,